Empieza una nueva aventura. A ver, lo vamos a llamar Fin de Locos. Me gustó. Bueno, ¿qué arranca en el Fin de Locos? Te cuento la idea y vos me decís qué te parece. ¿Sí, lo estoy lo lo sí. ¿Sí o no? No vamos a poder ir a los Martín Fierro porque la verdad que estamos con muchísimas actividades como en un Fin de Locos de salud y demás, nos hubiese encantado ir, a que les gusta también que les mostremos todo eso. Y también Nova tiene su primer partido de fútbol, así que ella juega fútbol, era viaje, viaje, viaje, viaje, y decidimos ver cómo organizamos tantos viajes, porque son tres viajes y se va a enterar cómo, porque incluye barcos, incluye... Hay que decidir. E incluye pasear por Uruguay. Mi plan es el siguiente, a ver qué te parece. Encontré vuelos... Para irnos directo, ¿no es cierto? Buenos Aires, Córdoba, seguime y de vuelta dijimos del lunes al miércoles. Seguime todo el tramo. Somos dos adultos, dos niños. Acá? ¿Ok? Bueno. Esto arranca, la aventura arranca un lunes en Buenos Aires. Eh, hacemos Paraná Buenos Aires. ¿Sí? El lunes tipo.. Yo pensaba que a hacerlo tipo 8 de la mañana. 08 de lunes bueno, ahora voy Buenos Aires y pongo en el domingo 08 el lunes iríamos en auto hasta Buenos Aires Aeroparque En Aeroparque tendríamos un vuelo para Córdoba ¿seguime? Córdoba. que llega a las 21 ¿Me vas a apagar la alarma, celú? A las 21 19.33 sale o sea que hay que estar a las 17 en Aeroparque vamos a tardar Llega a Córdoba 21, da, confirmado Ahí nos vamos a un hotel La vuelta, tenemos Acá tengo una complicación que por eso decidí hacer esto Cualquiera de las vueltas No me coincide con el mejor precio que hay en PBU Para ir directo con Entonces qué se me ocurrió hacer, se me ocurrió Volver en el Córdoba, Buenos Aires El día miércoles ¿te dime? A las 8.22 de la mañana 8.22 Y aterrizar en Aeroparque a las 9 y 38, ¿ta? ahí tenemos resuelto el primer tramo, primer tramo resuelto, Córdoba, ¿qué es lo que haríamos después de Córdoba? Nos iríamos ese mismo miércoles, te dime, en BusqueBus Bus, que tenemos todos estos horarios a Colonia, el que más nos conviene si llegamos a las 9 es el de las 12 y cuarto, 12 y 15 hacemos Buenos Aires, Colonia, llegamos 13 y 30 a Colonia. En Colonia quiero que conozcas todo el casco antiguo, que comamos en un lugar que hay viento por ahí recorremos todo Colonia ese día, seguime, y cuando nos pinte irnos nos subimos a la camioneta de Colonia y arrancamos el tour por el Uruguay hacia, como pueden ver acá, Punta del Este, donde pensamos pasar Semana Santa. Entonces la idea mía básicamente es, en Colonia, ¿sí ¿me abordé? ¿cuántas horas hay de Colonia? Hay 4 horas hasta Punta del Este. ¿Tienes interés hasta Montevideo? Hacer Colonia, Montevideo, primera parada. Bueno, esto va a ser, hay que ver si dormimos en Colonia, si salimos el mismo día. Yo salí ese mismo día porque es chiquito Colonia, lo recorremos enseguida, te va a gustar. Es muy chiquito. O sea, salir tipo. ¿No querés que nos quedemos dormir en Colonia? Yo pensé dormir en Colonia, ¿sí? Dormir en Colonia, colonia y al otro día salir. El jueves. jueves. El jueves es temprano. Bueno, yo dormiría en Colonia el, jue el jueves, como decís vos, desayunamos no, sí, el, el, el miércoles. El salimos, pero en Montevideo yo no pararía. Y te explico por qué. Estuve viendo que hay hay shopping, que ya vivimos haciendo shopping, la Carrasco, un hotel que me dijo Nico que estaba bueno. Yo haría el jueves, tempranito, pasar por Montevideo, en estreboneta, comer por la Rambla, continuar a Punta y en Punta ya arrancar la aventura, departamento. Dormimos en el departamento, un día podemos ir a José Ignacio, un día podemos ir a Tagarzón, un día podemos ir a la Poder no, no, no, días. No, no, ya sé, porque ya estamos en jueves. Porque ahora la vuelta de Bueno, punta. ahora la vuelta de punta es el tema. Cuando yo pongo volver, ponemos solo ida, salgo de Uruguay, pones acá. vamos desde, desde Montevideo hasta Buenos Aires. La vuelta va a ser el domingo. O oh, el sábado, cuando Bueno, veamos. Yo saldré el domingo de Montevideo en alguno de estos, que vienen hay muchos. Hay las 11. Hay una hora 1 y 40, 20 más o menos este. Montevideo. Este llegamos muy justo porque lo lunes. 11 horas, 13.45. Opción 1. ¿Tenemos opción 1? Seguime. Domingo. Buquebús. Buenos aires. Opción 2. Domingo tempranito. Montevideo. Paraná manejando como mucho todo lo viero. Nos ahorramos como 150 lucas. En... O sea, la NASA no sé qué va a ser, pero 150 lucas en el buquebús. Nos ahorramos estar a las. Montevideo tienen que estar las una hora y media antes por lo menos tenés que salir si sale a las 11 tenés una hora hasta Montevideo ahí salís ya tenés una hora, te pongo una hora tenés que estar a las 10 tenés que levantarte a las 8 para llegar ahí a las 9 para salir a las 11 y ahí tenés ya 8, 9, 10, 11 entre que carga todo 12, 1, tenés 6 horas y después tenés 5 más manejando hasta, bueno, hasta mañana que si lo hacemos 2-3 minutos tranquilo nos volvemos con el mate como hicimos toda la vida Tempranito de puta y llegamos el domingo a casa. Hacemos la de siempre: viaje, mate, ruta, charla, pasear, comer. En precio nos ahorramos un montón porque el bus a Colonia es más barato que el bus a Montevideo. Conocí Colonia, dormí en Colonia. Estamos en Uruguay y no corremos con el horario. O sea, que si se nos levantamos a las 10 y salimos del departamento a las 10, salimos a las 10. Si nos levantamos a las 10 y salimos más, salimos este antes. ¿Te gustó? Gastaste dinero ¿Viste cómo lo todo? ¿En es este esquema, boludo? No, bueno, me da un Es tremendo, bueno. Ya les voy a contar más, pero empezó el video. Chao. ¿Cuánto venimos con los primeros aéreos, con el descuento y todo? 200 pesos. Acá iría como un... Para que 7Smart la próxima nos vea y nos, nos regale. Bueno, vamos con el buque Vamos a sacar el de ida nomás. Solo ida Colonia Dijimos que es el día miércoles Dos adultos, dos mayores, una camioneta 12 cuartos dijimos Más barato vengo en tribulos. No, no, no, no Bajé de 100 pesos a 100 pesos Turista Vamos al gallinero iu? Arranca la aventura Acá ya estamos ordenando todo para mañana Que como saben Mañana nos vamos a Córdoba Después hacemos Uruguay A ver cómo me veo ahí se ve perfecto Córdoba, hacemos Uruguay, Colonia Así que debe estar eh, Rox haciendo las valijas A ver qué fue lo que hizo Para semejante aventura Yo ya puse toda la comida abajo Y le ve todos los platos A ver Este es nuestro blogcito Hay que armar valijas ¿Qué tenemos que armar? Contame un poco Las dos chiquitas son para Los dos días en Córdoba sí. y las dos grandes son para El resto de los días en Uruguay Ok, las dos chiquitas son acá para está los dos tu días lugar, Acá está el mío, Nina, Noah, acá está el tuyo Bien Y acá eh, está lo de Nina y mío para Uruguay Faltá Falta lo, lo mío Acá está lo de Noah para Uruguay y lo tuyo para Uruguay en una de esas Bueno, yo la verdad que no sé qué me voy a llevar para Uruguay ¿Me ayudabas con una valija para mí? ¿Así lo hacemos juntos? ¿Qué sé yo? A ver ¿Cuál decís vos? Esa Subite Ah, tiene una escalerita acá gente suba petiza como yo no sé por qué están tan arriba o oh, llevamos no acá ahí vamos una bueno eh... ¿cuántas quieres llevar? nada, una sola y me va a llevar algo de las zapatillas de acá vamos a llevar estas ¿cuántos paredes llevas zapatos? me llevo tres listo me voy a llevar tres estas, está bien. cerrame ahí, estas que tengo puesta, no. O si o no, abrí, así ya sabemos Estas, estas, y me llevo unas botitas, ¿juegan las Gucci de colores? Estas. Pero estas es zapatillas yo yo te ocuparon media varija, mira pues de Te despacio? está llevando cuatro pares ahí. ¿Por qué? ¿Me llevo puesta esta? ¿Estas? Claro. Ah, ok. Perfume, vamos a elegir, en este viaje nos va a acompañar don... Moncler que me gusta mucho Suelo siempre llevarme algún perfume más porque me gusta ir cambiando los olores Así que me voy a llevar este Estos dos van a ser nuestros compañeros de viaje ¿Llevas? ¿Dónde ¿Hay, están hay los bolsitos para llevar algún bolsito? ¿Un bolsito que llevamos siempre cuando viajamos? ¿Lo tenés allá? Bueno, vamos a elegir un bolsito mm, Estoy seguro que por acá Hay alguno Va a jugar Vamos a llevar este Va a jugar este este y... Arriba el no, no, no, no, no, no, no. Este y este, vamos Estos dos bolsitos Elegimos... Giorgio Gucci ¿Te llevé uno para bueno o para mí Este y este, vamos a combinar Ahí, a ver eh, Voy a ponerme a hacer mi bolija, no sé si me quieren acompañar o no Les puedo mostrar qué me voy a llevar Voy a tratar de a ver cómo se me ve ahí Porque esta cámara no me puede mostrar O sea, me veo Ahí me veo a limpio un poco esto Ahí va Este es mi vestidor Uy. Eh, Tengo que llevarme Bueno, zapatillas ya está Me tendría que llevar Campera ¿Vos sabés que me voy a llevar dos camperas por Uruguay, vele. ¿Va a hacer mucho frío? Voy a estrenar la verde Esta verde voy a estrenar por Uruguay Y la blanca En invierno Esta es la roja Llévate una Ah, tengo una de hilo acá Esa y esta de hilo, ¿te parece? Bueno, ahí sí Ahí va O sea que yo no me llevo Bueno, a ver, a ver, a ver Bueno, pantalones raros tengo siempre Me voy a llevar unos bucitos raros Pasaporte, reloj Siempre ando con los pasaportes por las dudas Pasaportes okay. Gorra no me voy a llevar ninguna Camisa tampoco, campera de cuero tampoco Zapatillas ya estoy Mira, este hace mucho no uso ¿Cómo lo ves? Este, mirá y este me llevo los dos bueno. dos busitos. van a ser los elegidos ¿cuántos calzones me llevo? yo siempre me llevo por las dudas calzoncillo a ver me llevo para Córdoba son cuántos días son en Córdoba? dos o sea, con tres calzones estoy sobrado yo escucha yo hice así, sí. me saqué una muda para viajar mañana, sí. ya tenés una muda para todo el día una para estar todo el martes allá cuando nos levantemos uh -huh. y una para cuando te levantás el miércoles, que ya te va a levantar, vamos a viajar hasta Buenos Aires, podemos viajar a Colombia. ¿Qué calo calor va a ser mucho? Yo, yo no vi que haya haga calor, todo uh -huh. 24 grados, como ayer por ejemplo, que con sol está lindo, pero te da frío después. Ok, entonces déjame tú acá. Una muda para el miércoles de la mañana y una muda para el martes. Más la que viejo. No, para el martes y para el miércoles. Y otra que va a viajar A ver, vení, ayúdame Ahora sí, después de un ratito ya terminé con casi todo lo mío eh, Dos camperas, dos busitos Ah, la ropa de mañana Ya con lo que viajo ¿Qué es lo que llevas a Córdoba? Bueno, a Córdoba tendré lleva? que llevar Ya tengo un pantalón de buzo con lo que voy a andar ¿Un ¿Sí? jean este? Llevame, el llévame el negro con este, Mira, ahí está El negro con este negro con esto. Y la zapa deportiva por las dudas ¿Hago alguna actividad deportiva? No me lleves buzo, de yogin. Hola, oh, si entra, si meter el. y para el miércoles que te vas a poner para volver? Ese con la remera aquella. Con, con la misma remera? Sí. Perfecto. Listo. Faltaría un busito acá por si hace frío que podés ponerme el. Sí, porque campera va a ser un montón o no. Y un este? buzo. Poneme este. Este? Sí Escucha los perfumes por las dudas de esos van en esta, ¿sabes? Porque el avión no los podés ir a sacar. Chicos, voy a seguir con la cocina, que la dejé abajo, ya está todo hirviendo. Y qué blocito se nos viene. Les mando un beso grande. Chau. Gente, van a preguntarse qué necesitan para poder viajar a Uruguay. Papeles del vehículo, los pasaportes de ustedes, libreta de familia. Y muy importante que tengan a mano el seguro del Mercosur, que yo generalmente eh, siempre lo guardo aprovecho guardarlo así que bueno nada más que eso y hacen check in acá acuérdense que están yendo a otro país así que es una migración lo que están haciendo y a disfrutar estamos en la escalera Nina mamá papá estamos partiendo a el barco bueno nos vemos en el barco chau chau Vos estamos entrando al área de embarque y después bajo yo que soy el conductor a buscar el vehículo. Bueno, ahí van viendo cómo entran los autos. Yo acabo de dejar la RAM, ahora les voy a mostrar a dónde. La dejé. Acá. No les filmé la entrada del barco, pero subís al barco. Estoy adentro del barco, estamos en la parte de abajo. Eh, y vamos a ir ahora arriba, así que acompáñenme. Dice acá acceso a. A ver. Acceso a salones de pasajeros Así que Vamos al acceso Para acá, todo por arriba Ustedes pueden creer que teníamos un seguidor Que le mando un beso grande Fer Lo hizo entrar a Roxy a primera Así que eh, Entró en primera Rosalita Y comieron, tomaron algo ¿Sabían que tiene free shop el... El barco, bueno, acá estamos eh, A ver dónde lo encuentro, no sé dónde está Esta es la parte normal creo del barco y hay una parte VIP también Que debe estar ahí Mister Debe no ser sé. No sé por allá Bueno, también tiene un free shop acá Que cuando lo abran se lo voy a mostrar Vamos a buscarla Mister a ver a dónde puede estar. Una preguntita. ¿La parte VIP dónde es? Arriba. No, aparentemente está arriba. Bueno, acá los encontré. ¿Qué? ¿Vas a ir ahí? ¿Este es el show que les contaba hoy? Abajo hay más shopping, más juego. Uh, juguete de caminar, hacia abajo. Oh. Bueno, estamos con un tema. Primera, cangrejito, le vinieron a buscar, le dijeron, che, cangrejito tiene que ir a primera. Escúchame. Hey, ¿Qué línea, te dijo la nena? Primera línea. ¿Qué? Primera Acá línea. Acá tenemos una familia amiga. Ahí, mira cómo andan los chicos. ¿Qué te digo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo vamos, Bueno, Parece que le dijeron a cangrejito que vaya a mirar más sola. A ah, primera la quieren llevar cangrejito. Bueno. Así que vamos a ver qué onda la primera del buquebus Allá, del otro lado Permiso Por favor, ahí que estar más tranqui por lo menos Bueno, acá estamos Muchas gracias Cangrejito, ¿dijiste gracias? ¿Sí o no? ¿Andale un abrazo o algo? Dale, vas a ir al frijón después Ah, vimos que tienen un montón de juguetes Que algo van a llevar Gracias ¿Qué hay ¿Qué hay para comer acá, a Habana, no podemos comer nada igual. Café nomás, café, mate. Vamos a acá a todo el... Y vamos a hacer unos matecitos por acá. Una copita, de... una copita de champán. ¿Una quiero, quiero comer. ¿Eh? Quiero algo de comer. Gracias. Yo quiero agua. ¿No querés champancito? No. Está partiendo el barco ya estamos encaminados. Escuchame una cosa, te pregunto acá. ¿Vas a hacer el vlog o no? ¿Vas a contar? ¿Te va a animar? Sí Entonces, Bueno, sí. Eh, ¿Cómo es tu YouTube? Solcito No se lo acuerda <risa> no. no se lo acuerda, esta parte Solcito la tiene que poner el editor en blanco y negro mal Solcito, Solcito Valdí val val Después lo chequeamos bien ¿Qué te parece? Un club náutico ¿Eh? Un club pescar? ¿Nos qué? Llegamos, llegamos a casa y nos vamos a club náutico ¿Cómo Bueno. Y les dije que les iba a mostrar el free shop de adentro del buquebús y volví para mostrárselos. Tiene un montón de cosas. ¿Qué están viendo? A ver, tiene un montón, montón de cosas. La verdad, que tiene todo. Uy, esto me en una onda. Bueno, gente, estamos llegando al destino. Es Uruguay. No se sé, sí, puede más de... lento. a sí, una playita. No, no vamos a una playita. Bueno, nos vemos en el Bye. destino. Llegamos. Bueno, ya casi. Falta poquitito. No pasó nada y llegamos. Paco, Paco. Mina dice unas palabras. Estamos en el destino. En el destino. En el. Vamos a llegar, pero no sé si vamos a parar el o de allá. No, vamos a ir a un poco más adelante. Bueno, nos vemos cuando esté el Nico. Bye bye. Bye bye. Ya está la familia. ¿Dónde estamos familia? En ¡Uruguay! Colonia. Colonia, Uruguay. Uruguay, ah, Uruguay. Uruguay. Uruguay, Uruguay. A ver. Bueno, yo vine una sola vez a Colonia cuando vine a hacerlo del barco, que ya lo vamos a mostrar para YouTube El Sege Y eh, me parece una ciudad muy linda Son las 2 y 10, vamos a ir a comer un lugar que les, lleva, que les va a encantar, acá cerquita al lado del agua Después vamos a ir a pasear por el casco antiguo, que fue lo poquito que pude conocer de Colonia Y luego vamos a ir a nuestro hotel, que ya les voy a contar dónde vamos a estar alojados es un hotel que nos recomendó La escribana de acá de Colonia Que le mando un beso muy grande si vio el video Que nos hizo todos los papeles de, de acá de Uruguay Y nos recomendó este hotel Que es de la familia de ella Y bueno, nos invitó a alojarnos ahí Así que vamos a conocer ese hotel Que es como una, un club de campo Ya hay el Uruguay Es algo que son lindos todos uruguayos Bueno, vamos a ir al casco antiguo Y a un restaurante lindo Y vamos a... Bueno, conocer esta, esta ciudad que está a solamente una hora de... Estamos a una hora de Buenos Aires en buquebús Estamos a tres horitas de Montevideo Que Montevideo es hermoso y vamos a ir mañana En auto En auto Y después estamos a eh, una horita más de Montevideo a Punta del Este Que es donde vamos a terminar nuestro viaje familiar Y vamos a pescar este. Y vamos a pescar Acá también puedes pescar pero vamos a ir a pescar Ahora vamos a ir al lado del agua y podemos llegar a ver si te dejan tirar de una caña con algo Muy bien Bueno, después le mostramos más lo que vamos a comer Chau Chau En algún momento vamos a agarrar uno de estos Y vamos a hacer una aventura de no menos de 3 o 4 meses No me pregunten cuándo, pero Che, ¿les gustaría que andemos 3 meses en esto? Sí. ¿3 uh, meses de aventura? Sí. Bueno, quizás lo hacemos en algún momento de nuestras vidas bueno. Por Estados Unidos, por algún la lado O por el norte argentino, me encantaría Che, vamos a pasar acá a una muralla. Esta era una ciudad que tiene su historia. Este casco es todo el casco antiguo. La antigua parte de colonia del Sacramento. Que hoy es el día del pez. Sí. Puedes sacar bocas y dorados. ¿Qué era el. Pejerrey. Pejerrey. La época del pejerrey. Dice que puede sacar bocas y dorados. Vamos a ver, vamos a Vamos a ver qué hay. Che, es una ciudad chiquitita recontra recomendable para recorrer y conocer acá van a ver que está todo muy muy muy cuidado y tiene historia a mí la, la única vez que vine que fue con garga me encantó esta es la entrada de lo fuerte son qué? Típicas tienditas sí. Eh, sí. Colonia El Sacramento La gente se saca fotos acá en el En el portal este Que era el ingreso Y allá arranca la ciudad Que seguramente hay alguna bandera Un banderón de Uruguay Más adelante Vamos a ir, vamos por acá y doblamos allá abajo ¿Qué? La oveja ah, a está? Fede. Ah, y ella quiere conocer a Fede Vigivani. Y Fede es uruguayo, pero no sé si estará acá. No, no creo que esté. No acá. creo que no, esté. El restaurante que yo digo está allá derecho para el abajo. Tenemos que ir un poquito más. Acá compré las piedras, allá está el señor que vende las piedras. ¿Te acordás que viste un collarbo? Sí. Bueno, era de acá. Ay, qué lindo, qué lindo. Lo más lindo que tiene esto me parece a mí son las callecitas que nos vamos a meter ahora para abajo, van a Ahí ver sí que vamos a ir costeando hasta llegar al lugar y bueno, está tremendo, miren. Vamos por acá, vamos, acá? vamos a ir a comer un lugar por acá abajo y te gustó no, un poquito lo que vas viendo, me encantó, yo sabía que te iba a gustar colonia, fue un buen plan, vengan por acá, Vamos a entrar por una callecita. que Quiero llegar a un restaurante que se llama Charco. Y después les voy a mostrar un poco más las ciudades. filmando muchísimo contenido para YouTube, así que vamos a hacer vlogs épicos. Epicardo. Se viene contenido picardo, ¿no? Si ven una parte que se cortó en el local es porque no me dejaban llevar Ah, en el frío. Nos dieron a elegir de comer afuera o adentro. Elegimos ir a dónde? Dentro. Adentro. Adentro. Acá ya está. Estoy escalando, soy un Mono Titi Mono bueno, titi, hermosas estas plantas, me encantan cuando la, la, la forestación del lugar es así Divino Ah, mirá un Buda para dejarle plata Hay que dejarle unos mangos Ah, hermosas plantas, esta me encanta, es que boludo Es como la que tenemos en el... En el de Buenos Aires, o no? ¿Te gusta o no? Me encanta. Es como re. Para venir solo. Pero no estamos solos. No hicimos una filmación de la comida. Pero tenemos acá un tecito. Mostrame cómo levantar la tetera, por favor. Sostenemos y vertemos. Y por este lado un cafecito en este hermoso paisaje. le están cagando a pedo porque pisó un charco. Miren, ahí está, un reto en vivo. Seguimos paseando, vamos a llegar hasta el mástil, aquel. Fachadas, las fachadas. Eh, no pueden andar autos acá ahora. Está cerrado el tránsito, es para gente de cosas. Amo este árbol, boludo, amo este árbol. Santa Rita. Es como. Che, ¿no les vas a acordar una onda de Ibiza? Las calles, las casas, la Santa Rita, mirá. A Mallorca. Es una onda Mallorca, tal cual. Eh, vamos a llegar hasta la punta acá, que hay un mástil, y después vamos a subir y vamos a mostrarle una plaza. Hay una parte toda de artesanos. A ah, ver, acá está. El mástil este. Uh, a okay. ver la bandera. ¿Cómo andan? ¿Qué? ¿Sí? Rancho Don Antonio. A ver si saben dónde está Buenos Aires. Uh, Piensen. Muy bien. Para allá. Ey. No se ve de acá, pero está allá. Vamos a subir por allá. Vamos a casita mirando el agua. A ver si ven la bandera Uruguay. Qué raro que no está. Yo vi un mástil con la bandera gigante. No me acuerdo dónde, pero yo sé que estaba. Escucha, Dice, punta de San Pedro, guía de pesca. Especie, claro. boga. ¿Tipo de pesca? De fondo, como tiramos ya. La carnada. carnada, masa, maíz o mojarra. La temporada de octubre a marzo. Estamos en época de boga. Estamos en época también de dorado. Y... Dorado al vuelo. Mojarra, boga, bagre artificiales. O sea que acá hay que salir pescando. ¡Mira, es pescado! No? Mira, bagres, fondo, mojarra, oh, lombriz, wow, wow. todo el año. Bueno, acá un Papi, para pescar, ¿qué es un este ¿Vamos a pescar? Ese es un bagre, no. ¿eh? Un bagre sale todo el año. A ver si hay gente pescando, amor. Yo ya quiero pescar. Bueno, se nos. Don Pesca está medio con ganas de pescar. Acá hacemos un paseo. Ah, ¿Quién tomó un helado? Hay artesanos en la feria, hay cañones, apunten faro, está muy bueno para sacar fotos, me encanta esa onda así en el lugar Acá hay una excursión, se ve Caricaturas, artesanos como les dije, está el muchacho de la piedra de la piedra Hacemos una pausa para tomar un helado ¿Limón, ¿Te limón te querés limón? probar? Sí. ¿Está bueno? Sí. Estamos pidiendo un helado en Fredo. Sí. Eh, ¿Y después? Qué rico, miren esto. A, a ver, pruebe. Cangreja. Mm, ¿Cómo está ese? Bien. ¡Ay, te gustó ese! ¡Qué bueno! ¿Y cuál otro querés probar? Y nada más, nada más. Eh, eh, Solo eh, eh, quiero el mío de vainilla ¿Solo de vainilla? ¿Eso es sí. que siempre la pone? Ahí. Quiero probar el de coco con todo. El de dulce de leche, ¿no? ¡Ay, ¿Qué? Bueno. Este tiene el Bueno Le vas a llenar antes de tomar ahí. el lado. sí ¿Qué vas a hacer? Hay un poco de viento, por ende Puede que se escuche mal, vamos a ir a hacer un tirito Con Mister Vamos a cambiarse el nulo okay. ya ¿Sí? Nina. La, la, la, la, la, la. ¿Te Se gusta. Vamos a hacer un tirito. Bueno. Vamos a ver, ahí unos... levantar la punta de la caña. Ahí nos pesca. Sí. Vamos. Hay unos pescadores allá y vamos a probar dos tiros y nos vamos. Allá hay pescadores, mirá Allá, allá. Vamos a preguntarle Muchísimo viento, pero bueno, hizo unos tiros el pescador, nada. nada, sacamos porque hay mucho viento, falló la pesca, nos vamos al hotel, les vamos a mostrar el hotel donde vamos a estar alojados, y tomó unos mate, quizás algún super acá en Colonia, mañana salimos para Punta del Este, y sigue el recorrido viajero familiar, espero que les esté gustando, nos vemos en un rato, Chao amigos, familia, son nuestra gran familia virtual, Chao. vamos a entrar a un super que va a comprar vos, mami? fruta va a comprar fruta ella no puede comer ella no puede comer cosas dulces y cosas tan para que no se llene tanto eh, ella contó en sus historias en Instagram vayan a verla ella le interesa nomás nomás la limpieza nada para comer Uf, no había. Epa, epa. <risa> Llegamos a la parte importante. No, no, no, no. A mí me gustan los cereales, para los que no saben. Me encantan los cereales. Más los que no tienen azúcar, los tricks. Qué rico. Vamos a comer los ricos. Uh, nice. Chetos, de todo hay. Eh. Galletitas, pan, de todo. Hay de todo. Uy, bien Oreos. Ahora, esta es la parte de galletitas. También tenemos la parte importante. Son estas. Bueno, nos vemos en otra parte. Mucho más importante. Gente, miren lo que me encontré. Estas galletitas son muy famosas en mi país, Argentina. Son riquísimos también. Um, acá pueden ver la llegar los chocolates de, de mil Telvis no, acá no están los chocolates de Mr. B. ¿Y a dónde están? están? en Estados Unidos, por ahí Mira, estamos siguiendo al mico. ¡No vemos! Miren, miren, miren Parte muy importante para nosotros Para la familia La parte de los caramelos Chicles de todo ahí Acá de todo Pero no hay algo, los chocolates de Mr. B Como dice Nina, Sí, que están en Estados Unidos o por ahí deberían estar bueno le voy a dar la cámara a alguien más, no, no es Nina ya van a ver, no, mejor no se lo voy a nadie nos vemos voy a hacer el corte tipo para partes importantes llegamos a la parte también muy importante para lo que como puta. ¿Y miren ¿Y esa sandía yo quería que me que... yo... que tira pero no me coparon. no la mamá, o sea, la vele, no lo dejé comprar, crema batida. Ahí tienen manzana de todo, tienen los promos sandías, de, eh, piña, de todo. Para lo que son de Uruguay, muy lindo, muy, pero muy, pero muy lindo. Vamos acá, quería ver esto, miren. Tienen de todo, Dorito, ruleta, hay que probar. Pero la vele no me deja. Hay de todo acá, de todo. Hay que probar los doritos ruleta. ¿O sabéis lo que son papi? Son doritos. Hay uno picante y uno y ton, todos los otros no son picantes. Miren esta sandía los grandes que son. Hay de todo. Después en el hotel vamos a grabar mucho más. Vamos, vamos a grabar cómo es. ¡Nos vemos! Me queda muy poca batería les voy a mostrar muy rápido el hotel porque es hermoso hasta donde llegue a filmarles y si no lo vieron en instagram en mi contenido miren bueno como les dije se apagó la cámara así que voy a poder filmar un poco con el celu que no va a ser la misma calidad pero el editor va a saber qué hacer eh, Súper rápido les voy a mostrar miren el hotel es hermoso comedor es una casa antigua que se hizo toda, tiene todas piezas. Así que creo que esa es la parte más copada. De tipo, estás como en una casa, no es un hotel. Acá hay canchita, una casita ya donde estás jugando Nina. 20 hectáreas totalmente parquizadas. Vamos allá, vida, que ya. Esas son medias sombritas, Sol. El restaurante que les digo. Er... Amoso, amigos Súper recomendable en Colonia eh, Muy recomendable De hecho Me regalaron un voucher Que se los voy a tratar de regalar a ustedes Ya les voy a contar Cómo vamos a hacer Miren qué bueno ¿Les gustó el hotel de campo? Vamos a tomar unos mates ahora Y nos regalaron un voucher, Gordi Para algunos de nuestros seguidores Sí, Así que lo regalaremos en Youtube Ya veremos cómo bueno, en un rato que arrancamos para punta y les sigo filmando. Otra parte linda de acá. Tiene todo un camino. Estábamos andando en bici. Tiene todo un camino que si se fijan, está todo el césped cortadito. Tiene un pequeño arroyo hasta atrás como un tajamar. Así no sé si pueden ver como un surquito. Y los. ¿Cómo es? Los. Los árboles de este eucalipto son. son unos loros. O sea, no te puede estresar acá nunca, O boludo. Puede estar meses, comiendo, haciendo una huerta, cocinando, adivina, pichón, vamos, ¿dónde estamos? ¿Qué hotel? ¿Departamento? Estamos en el departamento, les voy a mostrar un poco el departamento que llegamos de día, pero recién cargué las baterías, este es todo nuestro living, vamos a mostrarlo, dale, mostrarlo vos, este living, es nuestro prende la luz ahí va, a me gusta más, nuestro living, para que pongo angular así ven más. Ahí va. Nuestro living. Nuestra pieza. Una pieza. Dejamos las valijas. En la cocina. En la cocina. Ah, no sé qué. Acá tenemos otra pieza. Otra pieza. Un baño. Un baño. Acá está pasando. Otra pieza. Marlín. Marlina. Marlín. Marlina. Marli. Marli. Marli. ¿Qué tenés acá? Otra pieza ¿Otro baño? Otro baño La otra pieza y el balcón que sale oh, miren. Cobija, oh, qué buena. como tu niña Como tu villa, mira más Y acá salimos derecho al Balcón Que si se fijan Allá está el mar Estuvimos pescando hoy, no hace frío no. Y este es todo en nuestro balcón no sé cómo nada, pero sí saltaron. Vamos a un asadito después. Mañana sigo filmándoles, les mando un beso grande. Chau. Sí, un poco sí. Vegana, hamburguesa vegana, papitas. Nada, tremendo este lugar. Eh. Tremendo. Y una berenjena está comiendo Mister acá. Sí. Con estos son almendras. Parece mi no, eh, La de Sí, épico. ¿O maní? Mm. y limonada. Recomendable. Estamos en la barra con los chicos de la familia. Los perros Ahora vamos a mostrar, qué están comiendo los otros. ¿Qué estás comiendo, Roma? ¿Pizza con lina? Ah, vos ¿Y qué está comiendo Donato? De todo. <risa> comiendo también. De todo. A ver ¿La, ¿La, la comida. Mira. Nina tiene pepino. Sí, tiene también. ¿no? Uh qué rico. Comimos en el lugar vegano, eh, la verdad que es muy recomendable. Filmamos para Instagram casi que ni filmamos para YouTube nada de la comida. Estuvo buenísimo. El señor pidió hamburguesa, por allá hamburguesa, eh, pizza también. Y ahora miren estos chocolatitos bueno, tremendos que han hecho. Uno para cada uno. Con alguna ¿Eh? almendra o algo. Un postre rico? ahí también. Ay, ¿cómo Un mejor? lemon pie con... Vegano. Vegano. Eso que es todo clara de huevo. Sí. Y acá también dulce de leche de cajú. No, si es vegano no tiene clara de huevo. ¿No? A, a comer, eh? ¿No? Tienes razón Tienes razón. A ver la textura Y el chocolate Bueno, el cafecito Bueno, miren esto es mi Una seguidora, ¿de dónde sos? Yo soy de acá, de Punta del Este Ay, oh, mi vida se arrimó les trajo a los niños ¿A mano, mamá, ¿Dónde está? A verlo, mostrámelo hey. Pero dale un beso Y un abrazo a la chica, por favor Anda, mira lo que trajeron Vengan a saludarla, dale Vamos, a saludarla a saludarla. ¡Ay, mi vida! <risa> Va terminando el viajecito a Punta del Este. Se ha portado muy bien la bichota. Mi bichota. Creo que ahora cuando me vaya a Miami la voy a extrañar muchísimo. Voy a estar cinco meses sin la camioneta. Saben que vamos a estar haciendo contenido y viviendo en Florida. Así que bueno. La verdad que este año también un montón la Raptor. Acuérdense que tenía una Raptor que anda lío en una por allá. Que me parece un chatón. La verdad que... Ahí está miniendo. Está a la venta, la tiene a la venta Lío y está Bárbara. Me parece una camioneta súper, súper linda, súper cómoda, grande. Pero bueno, en otro cantársela, en otra oportunidad. Es hermosa. Muy, muy bella. Mira el árbol ahí. Ah, ahora bueno, ahí está, ahí va. Ahí me gustó más. Mira, tremenda, tremenda chata. Así que nos vamos para el departamento, y después veremos dónde vamos a comer. Bueno, estamos con Nina, mamá, saludos. El Nico ya viene, se fue a, a comprar unas cosas. Ya viene el Nico, en un rato va a comprar un y no sé qué, para su dieta, su no sé qué. ¿Qué hace Nina? Bueno. ¿Nos vemos en un rato en un eh, restaurante? yo tapo la cámara No, chau La familia termina su viaje comiendo en Trinidad en la camioneta Ahí estamos Atrás están comiendo, ¿qué están comiendo? Arroz con pollo Arroz con pollo, arroz con pollo y puré Así que vamos a, a terminar nuestro viaje comiendo Espero que les haya gustado el contenido Chao, chao gente hasta el, próximo... hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje. Vlog, es verdad, hasta el próximo vlog. Capaz que no es viaje. Pero... Capaz no es viaje. Estábamos muertos de hambre Vamos a hacer un vlog atajando. O no tanto, pero está rico. Ah bueno. Un vlog atajando. Un vlog atajando, bueno. Un día de noa yendo a.. en un partido me pueden. Aceite Garzón de Uruguay. Pollo uruguayo. La verdad que muy bueno. Muy bueno. Familia, chao.